Mujer, tú que me has hecho tanto bien transitando por mi vida, contagiando tu alegría. No ves que para mí tú eres fe, una armoniosa sonatina de compás hecho a medida. Y no puedo entender Que alguien te quiera ofender Mucho menos maltratar Solo te quiero venerar Mujer Revolución bajo tu piel Que no te engañen con doctrinas No eres de Adán ni eres costilla ¿Quién fue? Levántate y echa a correr Que el sexo débil siempre es el Cobarde infame que te oprima No los dejes dominar Tu coraje natural Planta cara, a la vida La sororidad es tu energía Porque se te negó tanto poder Castigada en una esquina Relegada a mil rutinas Mujer, padre y madre a la vez En muchos casos destruida Pero siempre decidida Y tú eres mi inspiración divina una frida bien sufrida hay una juana hecha ceniza Mujer, tú que me has hecho tanto bien Ay, mujer, tú que me has hecho tanto bien Mujer, tú que me has hecho tanto bien